en youtube y en facebook y eh, después que llegue nuestro invitado de esta noche vamos a esperar los comentarios denme un segundo vamos a iniciar esto gracias bienvenidos sean todos ustedes cuando son las eh, 10.37 de la noche estamos en vivo y en directo para YouNow, para facebook y para youtube un abrazo para para darles para marco pinto para violeta Rojas, rico marchetti hoy empezamos más tarde esa transmisión porque lo que vamos a hablar no es para todos es para solo algunos, los, los indicados, los, los elegidos, para que ustedes sepan sobre este tema. ¿Se puede ganar dinero de los fantasmas? ¿Quieren ser investigadores paranormales? ¿Es verdad que existen los duendes? ¿Cómo se le puede ganar dinero hablando de ovnis? Cualquiera, <ríe> Evelyn Avilés dice que ella. ¿Se pueden ser millonarios hablando de fantasmas? Todo eso es posible, todo esto es posible. Si ustedes no lo sabían, hoy les voy a revelar un secreto que, que se los podía haber dado en un curso, en un curso que valdría mil pesos por por cada curso. Entonces ahí sí ya me estaría haciendo ya millonario, pero prefiero ahorita a 10.38 de la noche darles un cursito, responder sus dudas, sus preguntas, decir cuánto gano, cuánto ganan los investigadores paranormales. Hoy tenemos un eh, invitado muy especial eh, que también nos va a enseñar cómo es este negocio de la charlatanería, digo, de la ufología y de lo paranormal. Solo que no me ha contestado este, este señor. Sí, espero que no se haya quedado dormido. A las 10.15 me dijo, ya mándame el link. Y yo le dije, sí, ya voy, ya voy. Se lo, man se lo he mandado y no, o a lo mejor entró al baño. Ya ven cómo son los viejitos. Ya cuando están viejitos entran al baño y se tardan como 20, 30 minutos. Así que le voy a dar ese tiempo. Lo que me extraña es que si entró al baño este viejito, pues no se llevó el teléfono. ¿Quién de ustedes se lleva el teléfono al baño? Las clases los jueves dice, no cobras mucho. No, no cobro, no cobro mucho, con un cursito como de dos sesiones, ya los dejo listos, ya los dejo listos para que puedan ganar la millonada, hablando de fenómenos paranormales y misterios. Ah, ya, ya escuchó el viejito, ya salió del baño, ahorita va a entrar, van a ver que le voy a preguntar, ¿estás en el baño? Y va a decir que sí, estoy segurísimo, yo conozco ya a los viejitos, ahorita vamos a ver si ya entra brujita que se ve, le mando un abrazote, a Nati Princess también, a Ana González, hola Ana González, a Zúñiga, a Pati también, gracias a toda la gente que me apoya con sus superchats, no vamos a, darlo, a revelar los eh, secretos de cómo ser investigador paranormal y ganar mucho dinero, si ustedes no me apoyan con likes y superchats, gracias a Ernesto Khan, gracias por esos likes, eh, gracias a Raúl Castillo también por esos likes, Gracias gente, tenemos 5.035 likes ahí en YouNow, vamos iniciando esta transmisión nocturna, Constanza de Catalina, dice hola, hola Constanza, Fernando Pineda, ando en este asunto al rincón del cine, ¿dónde están los super chats? Si no hay super chats, no entra ese señor, ese señor el que tengo invitado de hoy, es un señor que toda su vida ha vivido de la charlatanería, digo, es un señor que toda su vida ha vivido de la ufología, de los fenómenos paranormales, este señor salía en televisión, en revistas, nacional e internacional, actualmente usa todas las redes sociales, es un experto en la materia y es el buen amigo César, César Buenrostro, buenas noches, un aplauso para César Buenrostro. Ah, gracias, que... gracias, Oye, gracias, no hombre, no te hubieras molestado con tanta, con tanta porra, ¿cómo estás mi querido Oslake? Pues bien, ¿eh? Bien, aquí muy <risa> contento de tener a un invitadazo de, de primer nivel, no, no invitados que se pongan a leer ahí un, un Word para contar una historia. ¿A poco sí te ha tocado eso? No, pero lo he visto en tu programa. <risa> sí, bueno, hay que dar a veces oportunidad a los nuevos talentos. Pero es que cuando, cuando ya traes así como como este, historia atrás, por ejemplo, ayer que estuvo David Rojas, ese güey, se aventó platicando, de cuando estábamos en la mesa, de Adami, sí y, oí, y, que y que así, que bien, se salían de la manita, de Televisa, sí, sí, pero nada más, fue los primeros ay, días, después ya, después ya no, rompimos, casa, antes de que te diga, cuál es el tema de esta noche, quería hacerte una pregunta, estabas, ver, o sea, en, estabas en el baño, ¿verdad? ¿por qué no? estoy aquí, en el, Estaba antes, en el... Antes de entrar, ¿estabas en el baño, sí o no? no, que me, que ella. ¿Dónde un desdoblamiento, <risa> un desdoblamiento. <risa> no aquí estaba de hecho estaba eh, estaba transmitiendo acá en, en YouNow y ya me llegó el link bueno dije vamos ah, bueno. vamos banda estás también en YouNow estamos en YouNow estamos en Facebook y en YouTube también así que bienvenido César el título el programa de hoy es eh, la transcomunicación de los átomos vitales a chinga ¡Ahora sí! güey, <risa> Piches, ¡Pinches temas milenias, güey! ¿De dónde nos sacaste esa madre? La transcomunicación de los átomos... Ah, la transmigración de los átomos vitales es el tema de esta noche. Ah, ok, ok, está bien, vamos a... Vamos de a Madame, Madame Blavatsky. Madame, ya esa, la, de la gorda, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, gorda, Sinalbur, la, Sinalbur. La, la gorda racista que era la Madame Blavatsky que ten, se se casó con un este, con un militar la señora con tal de no estar de no convivir con él, se di, bueno dice que se fue a recorrer el mundo y que en Estados Unidos hasta se hizo una banda de forajidos, y luego eh, tenía, su, tenía un libro que es el, el, el ay, pinche libro, que lo tiene en la luna según ella, porque se lo querían quitar le metieron unos balazos a la gorda por quitarle el, el libro de Science se llama, oye pero... De... Ahora, de broma, sí tiene un libro que se llama La transmigración de los átomos vitales. No me acuerdo, no me acuerdo de ese libro, este... Osla... Y eso que... Pero, es? pero no no te preocupes, no es el tema, no es el tema, César. No, es yo que yo que, soy fan de la señora esa... Dice que sí sabías de eso, pero no es el tema de esta noche. El tema de esta noche es cómo ganar dinero siendo un charlatán. Digo, siendo un... <risa> <risa> siendo un ufólogo y hablando de fantasmas. Híjole, pues sí, fuera de relajo, este es el tema de hoy, sí. Pues hubieras invitado a Johanna y yo, el este <risa> tema no lo manejo. <risa> no, es cierto, bien. Bien. no es cierto, César. No, sí vamos a hablar de cómo ser investigador paranormal, se puede vivir de esto. Fuera de relajo, el señor César Buenrostro tiene más de 30 años. Viviendo de fantasmas. Viviendo de fantasmas. No, no es vida, no es vida. La verdad es que no, no, este, mi eh, querido Johan, de este pecho para que Johanna, tranquilos, esa. Ah, nos estamos chico. llevando así, eh. No, está bien, está bien. No voy a salir con que me digas Daniel Muñoz y ya. Ya me chingaste. Fíjate que este eh, un cuando, repaso, me pregunta, Un pequeño repaso a la gente de quién eres. Solo un pequeño repaso a la gente. ¿de quién eres? ¿cuántos años tienes en este medio? ¿en dónde has salido? etcétera para iniciar con el programa bueno yo me inicié hace como 30 años en el tema de los ovnis soy hipnólogo y eso me dio la pauta para hacer investigaciones donde yo hacía las regresiones a las personas para ver si habían sido secuestradas o de alguna, habían pasado por algún suceso paranormal o, o alguna abducción extraterrestre eh, entonces yo empecé Hacer llamado para la revista Contacto OVNI, eso tendrá como 25 años. Ahí empezó a trabajar más duro, más duro, y eh, combinaba con el tema de lo paranormal, porque la hipnosis y estas cosas tenían que ver con la parapsicología. La gente piensa que la parapsicología son cosas que, que luego no son, pero bueno, eh, me empecé a involucrar más y más hasta que me invitaron a Canal Infinito a, este, a participar en en un programa que se llama Fuera de Ruta, yo me quedo con, la, con el papel titular, de, este, de ahí, me hago dos temporadas, y entonces ya en México, pues de ahí para el Real, eh, en Viva la Mañana estuvimos tres años, con Alfredo Adame, a, a algunos de ustedes, algún morrillo por ahí, se debe acordar que no iban a la escuela, por quedarse a ver a los fantasmas, y todo esto, después, pues, en La Oreja, que es donde conocí a mi madrina, Patti Navidad, Patti Navidad fue la primera eh, actriz en el programa de la oreja que yo entrevisté y que me dio su testimonio, entonces, Pati Navidad, este, yo he visto que también platicas con ella, es una persona lindísima. Y que sí, ya se le han vuelto un poco, este, se ha puesto un poco difícil su situación, pero es una persona maravillosa. Y a partir de ahí, también, pues eh, seguí teniendo eh, una relación muy estrecha con Juan Ramón Sáenz. Este, yo, yo iba a Televisa y TV Azteca y me paraba en las dos televisoras. Eh, pero no podía salir a cuadro, pero yo estaba atrás de, de Juan Ramón, y cuando fallece, el, el, el último programa que, que asistió Juan Ramón, fue uno que yo producía, entonces, eh, con el doctor Abel Cruz, llega bien triste, porque lo habían corrido, este, la verdad es que lo corrieron de, de Radio Fórmula eh, llegó muy triste, y era, fue la última vez que lo vi con vida, después me entero de que Josuelo la maldición de Josué, porque él me platicó de esto, yo le dije, ¿sabes qué? A mí se me hace muy jalada esa historia, no me gusta, pero su respeto, ¿no? Y sucede que, que se muere cuando entrevista a, a Josué, luego, eh, Josué Velázquez ya era conocido por mí, y le, le pido una entrevista, porque en aquel tiempo, ¿te acuerdas que en YouTube se podías contestar con otros videos? Sí, ¿te acuerdas? Sí, ta, ya, ya habías nacido, güey, no te hagas... <risa> ah, sí, que alguien hablaba de algo y tú hacías un video contestando, ¿no? Así es, y entonces, sí. eh, Dross habló de Juan Ramón, y pues yo con Juan Ramón trabajé muchos años, entonces le dije, ah, pues yo tengo, a, yo conozco a, a Josué Velázquez, te lo puedo poner, y ahí nació la relación <risa> con... ¿Se lo pusiste? Sí, se lo puse, pues no se luchó, Este, <risa> del programa de Bane, pues sí, pues, le dije yo a... a Dross, mira Dross, yo sé que pues, te la sabes muy bien, güey, pero el programa dura una hora, no, te, no, no me lo vayas a chingar en cinco minutos, ¿sí? O sea, como si fuera lucha libre, ¿no? O sea, dice Dross, ah, está bien, vamos a, a darle largas también para que la gente conozca el tema y todo eso. Y aún así hubo gente que estaba a favor de, de Josué, que, y hay gente que, que lo estima y que cree en su, en su, eh, en su historia y además... En, en sus poderes cosueco ahí como lo ves si sí es una persona que se ha metido mucho en el tema de la brujería la magia el chamanismo y el satanismo peyote también seguramente y otros alucinógenos no no bueno de hecho de hecho de eso no lo sé el que, <risa> sí, el que sí probó el Peyote en una ceremonia fui yo ah sí eh, claro. en un programa de fuera de ruta nos tocaba Ajá. ver el, el Peyote entonces sí sí he tenido las experiencias con los alucinógenos bueno, muchas historias que, que tienes esas para contarnos. De verdad, bueno, ya nos diste un poquito del camino que has tenido desde hace más de 30 años. ¿Cuánto llevas eh, hablando sobre fenómenos paranormales? Sí, más o menos este, 28, 30 años, como te digo, desde que aprendí hipnosis y pues me, me metí en esto. Eh, después, pues ya empecé a ver otras cosas y me pasé del, del lado del escepticismo. Ya ves que también este, empezamos a desmentir casos porque eventualmente tú ves que aquí hay muchísimo farsante, muchísima gente que, que engaña, que no está mal, porque es parte del show, hacen show y no puedes hacer un show diciendo ah, este caso es falso entonces pues, lo tienen que vender como, como verdadero pero hay ocasiones donde sí perjudican a la gente, como dijo este el máster Chavarría no está mal que hagan charlatanería pero cuando dañas a la gente en su salud ahí sí ya ya no se vale, y es que y es donde, pues también entro yo Ahí contigo que hemos compartido algunos casos y coincidido en otros y, y bueno, ya, ya ves que así se da esto pero pues me sigue llamando la atención el tema de lo paranormal del, del terror sobre todo el, que, misterio, ¿no? Entonces, el misterio está el misterio, está la ufología, lo paranormal el terror eh, sabes eh, lo, lo nuevo que es lo de la matrix lo de la matrix los, sí, los errores, de errores de la matrix y lo de el otro, el tema de, de esas cosas que, los recuerdos, que no son lo que aparentaban, ah, el sí. efecto Mandela, el efecto Mandela, muy bien César, eh, de verdad la, la, el tema de hoy es eh, sobre si alguien quiere ser investigador paranormal, yo creo que van a hacer sus preguntas, sobre cuánto se gana, si se gana, cómo hay que hacerle, mucha gente de la que nos ve, de verdad, eh, ha tenido deseo de, de hacer lo que, lo que uno pues ha, ha hecho o ha construido como un trabajo. ¿Tú lo has hecho como un trabajo desde entonces, desde que empezaste con esto? ¿Es tu trabajo principal? Bueno, sí, la verdad es que es muy difícil ser investigador de 24 horas porque eh, pues no, no es como que, eh, por, por ejemplo, eh, tú tienes una carrera, no sé, sí, abogado, doctor, médico, este, cualquier cosa, no sé, das consultas y todo esto pero la gente los morros se acercan a uno y le dicen oiga señor buen rostro eh, cómo puedo yo ser investigador y todo esto y dices güey eh, la verdad no es tan difícil pero no te va a llevar a ningún lado eh, este eh, no te va a llevar a ningún lado como prestigio para, para, para ti o sea porque al final de cuentas no es como que pones un despacho porque yo no los he visto Slack, a menos que tú tengas uno allá afuera, un letrero que diga, se casan fantasmas por comida, <risa> o se casan... Casa de... Casa se casan de... duendes a domicilio, ¿no? Casado o sea, no... profesional es el, el letrero que tengo. Sí, entonces no hay una... No hay este manera de que puedas explotar esto. En la ah, televisión la gente te veía, me... nos veía en la tele y decía no, güey, pues ha de ganar un chingo de, de lana por los casos. Los que ganan son la gente, por ejemplo, los, los anteros, eh, esta no, Normita Trejo, que se dedica a la santería, Macario, que también le convenía estar ahí porque la gente le llamaba y, y, este, y lo contrataba, aunque eventualmente se supo que el güey que este les hacía limpias a las a las personas, pero a las morras les daba unas buenas manoseadas, como no tienes idea, o sea, lo llegaron a reportar a Alfredo. Alfredo, Alfredo Adame le Alfredo. daba unas manoseadas a las... No, no, no, a Alfredo Adame le reportaba que Macario manoseaba a las personas, Claro. Ah, Macario era el chamán que salía en el programa Sí, así es Entonces, eh, esto pues se complicaba El hecho de, de vivir aquí es cuando tú agarras un, una buena este, sección en televisión y te pagan Pero lamentablemente, por lo que veo, eh, estas secciones luego son infladas O sea, invitan a gente que se, se avienta sus casos Y ya este, dice que son verdaderos Entonces, el, el YouTube para mí y creo que también para ti, sobre todo fue una buena, un buen canal para hacer este tipo de, de cosas, porque la gente a través de su cariño, de, de los superchats como los que estoy viendo, pues ya le van ayudando a uno, pero así como que te contraten, que digan, Oiga, este eh, yo, yo este, tengo un caso no, no, no, porque eh, casi siempre te van a hablar porque tienen un problema, casi siempre, eh, Juan Ramón hablaba por, tel hablaba por, él, por teléfono al al estudio y empezaba, señor Juan Ramón, mire, tengo este, este fenómeno, hay un, hay un fantasma, hay un demonio acá, y allá, y Juan Ramón les decía, ¿creen Dios? Pues prenda una veladora, ponga un vaso de agua abajo de la cama y rece, rece. Yo le decía a Juan Ramón, Oye, Juan Ramón, ¿tú crees que cuando le pasó eso, lo primero que hizo no fue aventarse la magnífica, el Padre Nuestro, el credo, todo lo que tenía? O sea, la gente sí tiene problemas y... Y ayudarles, esa sería la, la consigna. Pero casi siempre los escuchas. Y al final de cuentas, eso es lo que quieren. Mucha gente habla por tener sus cinco minutos de, de fama. Y lo puedes saber por, la, por el, el relato que te dan. O sea, sin pies ni cabeza, eh, sin nombres. Entonces, pues, es evidente que es falso. Y a la gente le gusta fantasear con eso. Así que ganar, ganar por, por estas cosas pues a menos que tenga un programa de radio como el de Juan Ramón, o el de este, Santiago Segovia, que bueno. Algunos... Normal, seguramente dejó bastante dinero durante más de 11 años. ¿Cuál? normal sí, sí, por supuesto, ellos les pagaban. Eh, por ejemplo, el señor que lo presentaba, Alberto Delasco, perdón, Alberto Del Arco, <risa> perdón. Ese, ese cabrón, pues nada más era presentador, no era, no era ni es investigador. Entonces, este la gente no... No ve ahí la diferencia de la de la experiencia. Todavía está la, la ¿cómo se llamaba la que se desmayaba Auslack? Ah, esta... La, la psíquica, esta sí, la exgorda. <risa> bajó mucho de peso. Este ella ella este me tocó debatir con ella también en su misma casa en, en este en canal 13. Ok, eh, Mira, tenemos un mensajito aquí que dice, hola buenas noches, un grupo de Facebook anda vendiendo figuras según de aliens, con más de siete mil años, según les hicieron pruebas de carbono 14, tengo las fotos si gustan, esa sería una forma de ganar dinero con los extraterrestres, no, con piezas falsas, verdad que son falsas César, es que mira aquí, tan solo nada más leyendo esto, ya tiene varias falacias, no, eh, vendiendo figuras según de aliens, siete mil años, con la prueba de carbono, las piezas este, que tú me dices, seguramente deben de ser de algún tipo de piedra, algún tipo de barro, no las he conocido, pero si son las de ojuelos seguramente son esas piedras horribles, que no pueden tener 7000 años, y la prueba de carbono no se aplica a piedras, o sea, ellos lo venden como un argumento, no, es que, es que mira y esto, y es que eh, representan aliens, curiosamente estas piezas aparecen desde que nosotros tenemos una visión de lo que es un, un eh, humanoide gris, si se fijan ¿sí te has fijado en eso Oslac, se sí, pone no. el humanoide gris y ya, es que sí lo vieron los sí. los, este, los antepasados, no es cierto, y el humanoide gris es de los años 70 para acá seguramente, antes no se tenía la imagen de un... no, no, no con, ajá, con el matrimonio Gil, que ellos describen este tipo de entidades, y luego vienen este escritores como John Mack, y eh, otro que también se dedicaba a las abducciones, y, y con de ahí, eso nada. de ahí sacaron, de ahí, eso, y se eso. han casado con ese se han casado con ese este, humanoide, eh, claro. en, la película, en la película de hombres de negro, cuando regresan al pasado, curiosamente hacen esa remembranza, Ve, toman los aliens de la época de los 50, 60, y, y que eran muy diferentes, porque este el señor, el más, el más grande sí. de México de, del mundo oh, ah. Billy Meyer ah. él, él decía que, que tenía fotos de As, Asket y de Saint Senyassen y resultaron ser las fotos de unas coristas de un programa de televisión y las, las maquetas las tiró su mamá, eh, su mamá su esposa las tiró a la basura, se encabronó un día, ya ves, bien tóxica la pinche vieja, agarró y le tiró las, las cosas y le habló a los reporteros, miren, ahí están las maquetas con las que hace mi, mi esposo, pero, pero, pero, fíjate que, que hay algo bien curioso, su hijo Matusalén Meyer, que lo conocí yo en el 2020, en el congreso de, de Maussan del 2020, dos, 2019, perdón, este, no, 1999 1999 fue el congreso en Acapulco y Matusalén Meyer afirmaba que su papá era el bueno o sea, no dejaban morir nada de esto porque al final de cuentas si sí era un buen negocio, porque cobraban por entrevistas y cobraban por, por, por varios detalles, o sea si tú, eh, si estás pidiendo ¿cómo cobrarías? pues haciéndote pasar como místico, como contactado como este, una persona que tiene el don y los superpoderes definitivamente vas a ganar mucho dinero claro, mira Edwin nos manda dos, dos soles peruanos eh, mando un abrazote a Edwin Abanán. gracias por ser el primer super chat gracias chicos por apoyar este programa Anaela Price dice yo quiero ser investigadora, soy bueno investigando a los ex, ¿Cómo ves César buen rostro, crees que Anaela tenga madera para ser investigadora paranormal es buena investigando a los ex imagino, a ah, los ex, yo pensaba que extraterrestres, pero creo que va por el, los, los ex, no las exparejas, no, una mujer celosa, no olvídate, o sea, le gana a Sherlock Holmes, ya sí. ni para decirle nada, cuando una mujer te, te dice algo, es porque ya sabe la respuesta, oye, sí, sí, no, no, no, hombre, no, una, mejo, una mejor celosa, digo, una mujer celosa, sí, sí cuidado, eh, ella sí, no, hay cosas que ni siquiera las tiene que investigar, las intuye, o sea, su sexto sentido, y sí es como un superpoder, sí aguas, aguas con las mujeres, con las chicas, Marco, Marco Pinto dice, tengo algo de material, quiero ser investigador, no charlatán, qué le recomiendas a Marco Pinto, mira, eh, Marco Pinto, eh, eventualmente habrá, no, no es que caigas tú en la cuestión, sino que hay que saber notar, hay charlatanes que son descarados, o sea, gente que sabe que está mintiendo, y que lo hace por fama, o por dinero, o por lo que tú quieras, pero hay gente que con muy buena intención te ayuda, o sea, que dice, no, yo tengo el poder, o sea, eh, yo busco la evidencia, etcétera, etcétera, entonces, sí, yo sé que hay gente con muy, muy buena intención, y es pero eso no le quita que a veces la, la rieguen, ¿no? Saludos al cubo, hablando de eso, Ahí anda. Por, aquí por aquí lo vi el pinche cubo, dice, ¿qué celular me recomiendas para explorar? dice, Osrider, para explorar Mira, yo creo que eh, los celulares como, como las cámaras Este, el mejor celular y la mejor cámara Es la que tienes en el momento adecuado Pero si tienes para comprarte la mejor cámara eh, O el mejor celular eh, Estos deben de tener Unos micrófonos muy sensibles Deben de tener varios lentes eh, Hay unos que ya están con Con varios lentes y hasta con 8 megabytes De RAM, que parece que son Que son así un poco más este, adecuados, porque puedes tener muchísimos rangos de focales para tus grabaciones ahora, la que a la gente le encanta grabar de noche porque hay una creencia de que en la noche cuando se, apa se aparecen los fantasmas hay que ver que de noche se graba peor y entonces cualquier cosa va a aparecer ante los ojos de, de muchos un fantasma, cuando puede ser un error de la cámara, entonces lo importante aquí es saber manejar una una cámara, saber los efectos que puede hacer una cámara, porque mucha gente, este, había un fulano que tenía una cámara reflex, como las que yo uso, pero tenía el, el lente como que suelto, y cuando tomaba fotos aparecían unos triangulitos. Y él decía: Mira, mi, mi cámara graba y este, fotografía Mercabas. Y no, tenía un defecto. ¿Qué es fotografía Mercabas? Eh, Mercabas entra en el tema de los tanto de paranormal como de los ovnis, porque Merkabas se supone que son um, eh, una especie de entidades como los orbs, pero unas entidades conscientes que, que viajan por el espacio, por el mundo y en otras dimensiones, eso es lo que dicen algunos los Merkabas. La psíquica que lee traseros, ¡cállate Roberto Serrano! Roberto Serrano dice charlatanes como la psíquica que lee traseros, es verdad, o sea, si ustedes quieren ganar dinero de estos temas, ahí tenemos un ejemplo ¿Ves así que que sí lee los traseros, no? Cállate, te lo voy a explicar porque yo la conozco, te refieres a PAN Evidente. No sé, no sé el yo. PAN Evidente, mira, eh, cuando estábamos nosotros, eh, el tema de las lecturas de cartas es muy, muy este, socorrido. Entonces, si te acuerdas, yo tenía un amigo que se llama eh, Jorge Magos, que lee cartas, el tarot. Uh -huh. Entonces nos invitaron a la, a la Expo sexo, a leer cartas y le decía, güey, ¿por qué no la hacemos como otro güey? que era este, chino, que se hacía pasar por chino, pero era mexicano, que se llamaba Li Pin Li. Li Pin Li es el auténtico que leía las nalgas, las nalgas. Porque hay otros que leen el ano, pero este leía las nalgas, o sea, <risa> te paraba la gente. No, sí, güey! Sí. sí, o sea, cuentan las pinches arrugas y te la leen. Ah, no, no mames, cabrón. O sea, qué pinches. Oiga, si me gusta que me lea el ano, güey. Madre. y que por, por la lectura del ano te decían tu futuro eh, yo creo que te decían más el pasado no lo que había ocurrido <risa> el pasado entonces este eh, yo eh, trabajé un tiempo unos como eh, eh, cuatro o cinco meses con Padme y le comenté el, el desmadre, le dije no más, hicimos esto, no, pues lo agarra Padme es muy este si ¿sí te refieres a ella amigo este, porque Padre es muy dada a ese tipo de, de cosas, o sea, uh -huh. eh, no tiene no tiene mucha originalidad, de hecho ella también se llama angelóloga, y sí. para mí la única angelóloga, que es así la, la efectiva, es la que tiene su aquí en México, tiene su casa de ángeles, ¿ya fuiste? Si no, no. para llevarte. Llévame, llévame a la casa es de ángeles. Oye, ¿cuánto, ¿cuánto saldría una lectura de, de nalgas? Eh, con, con ella, por ejemplo, para que la gente sepa, ¿Cuánto podría empezar a ganar si empieza a leer pues, las nachas? Bueno, eh, yo creo que esto lo hacía más bien como, como este, un rollo así de que, ay, güey, puede hacerlo, porque de ahí pasan a la, a la consulta. Eh, por, lo regula, por lo regular siempre te atoran todos, eh, santeros, este, santamuerteros, de, de todos, siempre te atoran diciendo que tienes un problema. Y okay. si te dejas leer las cartas, las nalgas, lo que sea, siempre va a haber un problema. Y casi siempre, para que, para que tú cedas, siempre te van a tocar el, el ego. y Te van a decir, ¿qué crees, güey? Te tienen envidia, no mames. Aunque tú no tengas nada, estés bien pinche feo, eh, estés bien pendejo, lo que sea, güey, te tienen envidia y tú, no mames, es que sí es cierto, güey. Que tienen un chingo de envidia porque estoy re guapo. Y caes, y caes. Entonces la, la gente va y la... O sea, el, y, la, la, el, el gancho sería es como vas por la calle, tú ya te crees un lector de, de nachas y ves a alguien y dices, oh, este, amiga, veo que te están haciendo mal de ojo, ¿Eh? tienes las nachas caídas, ¿no? Te eh, sí, sí, sí. puedo ayudar con tu problema, bueno, veo, veo que traes cargando un muerto. Así es, eh, esto también se hace como lo que se llama lectura en frío, eh, tú mismo le vas dando las pistas a la, a la persona, porque Ajá. si vas a llegar a una lectura de cartas vas porque vas tienes un problema, no a es ver, como, que, ay, me voy a gastar el dinero en una lectura de cartas porque, porque no tengo en qué gastarlo, ¿no? Siempre llegas con un problema. ¿Y qué te dice el, el, el experto? Qué bueno que viniste, tienes un problema, ¿verdad? ¡No mames, es cierto! ¿Pierde? Como, como, el, como el, el trabajo y el dinero lo dejas en... Este, en, en la, el trabajo, las, más bien la salud y el dinero lo dejas en otro lugar, casi siempre vas por amor, despecho. O sea, eh, no hay pierde, entonces... Tuviste un problema amoroso, ¿verdad? Y por eso vienes. Y ahí caes, la chingada y tú. No, sí, güey. Pinche tóxica y la chingada, güey. Y ahí hasta te ofrecen ya, y la quieres de regreso, este va tu agua de calzón para que regrese, acá. Y ahí caes, y caes. Y, y aparte, necio, porque eh, no te va a funcionar, no te va a funcionar. Y, y vas, no que crees que no me funcione, vas a reclamar, ¿no? No, hiciste lo que te dije, sí, güey. A las 11 de la noche, sí, once no. Ah, no, es que la cagaste en eso, güey. Y, y o, sea, o sea, aparte, te hacen como que tú fuiste el pendejo que la regó y te cobran otra lana y otra vez y otra vez. Y nadie tiene memoria. Nadie tiene memoria en este sentido de que digan, ay, güey, a mí me estafaron. Van y buscan otro y otro y otro que les esté diciendo las cosas. Sí. Porque siento que de repente el mexicano somos muy de estar en una zona de confort que no nos gusta sentirnos responsables de nuestros problemas. Y sí. vamos a culpar a Dios, al gobierno, a lo que sea, güey. Este para no aceptar nuestras eh, culpas, mira Jesús de Nazaret nos ha donado un pesito gracias por ese super chat, ¡Oh, Jesús nos dio un pesito para que sepa que nos apoya eh, gracias a toda la gente que me está apoyando ahí también con los likes en YouNow, gente écheme la mano ahí en YouNow Guadalupe, gracias por estar aquí Benjamín que también está ahí en YouNow, Brujita dice que ella quisiera leer los, la lectura de Nepes <risa> Eh, no, no había escuchado de esa, pero pues no sería descabellado. Se podría, ¿verdad? O sea, ya con. El, en serio, yo creo que sí, lo más bajo es eso de leer las, las pompas o leer el, el ano. O sea, si no me lo sabía. Sí, eh, la, la cuestión es que eh, con mucho callo, pues puedes leer lo que quieras, hasta el, el Yu-Gi-Oh si quieres. Hay gente que lee eh, el agua, le llaman hidromantes. Hay otros que echan los caracoles. Hay otros que. Que echan eh, frijoles, o sea, de, depende cómo caen y eso hacen sus, sus cosas, pero siempre van a ver cómo reaccionas. Dependiendo como cómo tú reacciones, es como te van por el camino que van a, a tomar para saber qué es lo que te, lo que te importa. Fíjate, o sea, y, y te dan, y te dan claves como una persona, a ver, espérame, una persona con la letra, que su nombre empieza con la letra M. Y tú empiezas, güey, o sea, eh, Marisela, eh, pues no sé, tú cómo ves, sí es Maricela, güey, y es como empieza la brujería también, cuando cuando empieza cuando alguien te quiere hacer brujería, te tiene que sugestionar, y siempre alguien va a venir y te va a decir, oye, ¿no estás embrujado? No, ¿cómo crees? Yo, yo no, no, sí, güey, porque eso no, no le pasa a cualquiera, o sí, ¿crees? Y entonces tú mismo te sugestionas y empiezas a, a, a adquirir lo que se llaman sesgos, sesgos de confirmación, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que sirva para esa teoría de que estás embrujado, lo vas a tomar, ay, es que me fue mal en esto, perdí dos pesos y acá y allá, aunque por otro lado te haya ido bien y hayas ganado la lotería, siempre vas a adquirir los, los eventos que, que van este, a asegurar que tu teoría está, está bien y entonces, ergo, vas a decir ven, yo sí tengo mala suerte yo sí estoy embrujado, pero no, simplemente está uno bien pendejo <risa> Roberto Álvarez nos mandó 40 pesotes de super sticker en el super chat Gracias Roberto Álvarez por esos super chat, gracias gente, así nos sentimos queridos. Oye, eh, fíjate que cuando yo fui a Bolivia, me presentaron a la bruja más poderosa de Bolivia para que precisamente me ayudara a, con mis problemas que tenía. Entonces yo todo pues entre nervioso, dudoso y demás con la persona que, que me la recomienda, vamos hasta su casa, una casa muy grande, se veía que la señora ga ganaba mucho dinero porque ella le hacía los trabajos a los políticos y a los futbolistas en Bolivia, entonces pues me llevaron con la mera buena, ¿no? Entonces eh, estaba, yo esperé ahí en la sala, una sala muy grande, llena de, de cosas interesantes, muy bonita la casa, porque ella estaba como en una, estaba ocupada. Entonces yo digo, cuando llegue le voy a decir todo lo que me pasa eh, para que me ayude. Y de pronto llega así como, ya me desocupé, y el muchacho este le dice, mira, él, él es eh, Ozlak, viene porque, porque necesita ayuda, y ella dice, ah, sí, sí, este mañana a tal hora nos vemos en tal parte, etcétera, llevas esto, esto y esto, y tanto dinero para, para que yo compre esto, esto, esto, le digo, sí, sí pero no le he dicho qué tengo, y dice, no, yo ya sé, ya, yo ya vi que tengo. ¡Ay, no, no, no tuve que decirle nada, oiga, es que me pasa nada, nada, dijo, no, no, ya, ya, ya sé qué tienes, mañana te lo quito, mañana vamos a ir a tal lado, etcétera, bueno pero, debo decir que al menos, no, no le reclamo nada, porque no me cobró la consulta carísima, no me la cobró, me cobró solo los materiales que ocupó, me llevó hasta la tierra sagrada, un, un lugar sagrado ahí en, en Bolivia, donde hacen las mesas, mesas se les llama a estas ofrendas a la Pachamama para poder sanarte, me hizo dos mesas gigantes, me hizo tres mesas gigantes, que lo, lo tengo en video todo eso, se tardó pues alrededor de más de medio día conmigo y no me cobró, entonces me trató bien y fue algo raro, fue algo raro el que no me haya querido cobrar, el que me haya llevado hasta tan lejos para hacerme esas mesas, y, y fue fue raro yo pero esa señora le iba muy bien mucho muy bien pues con esos te esos temas y me recordó otra cosa que he estado viendo un programa que se llama psíquicos están entre nosotros es un programa del 2011 me parece 2017 en el 2017 es eh, chileno y sabes que me gustó bastante porque ahí como que hicieron el casting para videntes, para psíquicos, para investigadores paranormales, etcétera, Y les ponían pruebas. Eh, eh, los episodios los acaban de empezar a subir en un canal de YouTube que me salió así de la nada. Y está muy bueno porque, ¿sabes? Hay, hay gente que echa los caracoles, hay gente que, que lee el cigarro. Y es sorprendente porque algunas cosas le atinan o sea, lo dicen, incluso dicen hasta el nombre de la persona y te quedas impactado, pero otras cosas muy sencillas, nada más no dan una, ¿no? O sea, de tres güeyes, ¿cuál es el que está casado? No le atinan, pero le atinan a otras cosas, está muy interesante, no, no del todo la brujería y los poderes psíquicos son falsos, si hay algo de verdad, solamente que no hay una persona quien los domine por completo, que te pueda asegurar que los domine por completo, ¿no es así ¿no? ¿Te acuerdas de Brad Sol? ¿Quién? De Brad y Sol cuando fuimos a Veracruz a Uzbekistán, ah. me parece. Sí, es cierto, me sorprendió. Déjame mandar un saludo a Edwin Abán, que nos mandó dos soles peruanos. Dice, César es como el mago que revela los trucos. No, ese eres tú. <risa> ok, sí me acuerdo. Cuéntale la historia a César. A ver. Bueno, eh, Brad y Sol. Es de las personas que tienen ese don de poder eh, ver con los con los dedos, o sea, tienen dermo -optica. Una, un estudio que, que realizó mucho el doctor eh, Jacob, eh, Jacobo Bringer, que estudió a las brujas como Pachita, y que, que estudió junto con este el, el de la psicomagia. Ellos este estudiaban juntos. Este ay, cómo se llama de la psicomagia. Sí, el director, este eh, sí, director Jodorowsky. también de Jodorowsky. Que... ellos trabajaron juntos allí estaba metido Leo Dan si ¿Sí sabías no no sabía que Leo, Dan, Leo estaba... Dan este también hacía esas operaciones psíquicas acá en la colonia Roma en la casa de las de las brujas que es una casa que parece bruja tienes que hacer sombrero de bruja sí, sí, la eh, conozco. bueno allí este trabajaban ellas el doctor Pringer la, la estudiaba y él empezó a estudiar ese efecto de los de los niños que leían con los con los ojos vendados Ok, Entonces, la... uh -huh. Entonces sí, sí, sí. este, el, el doctor desaparece en los años 80, no recuerdo si por el 85, 86, desaparece. Y entonces hoy día pues es visto casi casi como, como una persona que, que, que murió por, lo, por por estos hechos, ¿no? O sea, dicen que su investigación, porque además él no era cualquier científico, era neuro, no sé qué madres, o sea, sí le sabía al, al tema y era parapsicólogo. Entonces lo desaparece, no se sabe si lo secuestran y todo y muere, y ya es considerado como un mártir, mártir de la de, de los temas, y él aseguraba que todo esto podía existir y hay maneras más o menos de, de confirmarlo este no sé, es que sí nos llevaría algunos programas, no sé si luego quieres que los hagamos eh, sobre la teoría de cuerdas la, la, este, la física la cuántica la de los átomos vitales esa no, te, te lo juro que no, no sé ya hemos visto la, la teoría de cuerdas y todo, pero o esa esa no, no la, no la sabía, ¿no? Entonces, oye, no. mira, dice que gollito Destroys, dice que todo es magufería, ¿ahí está el gollito No, pero dice Juan López, según hay Goyo Destroys, perestroica, que todo es magufería, pues es que el, el magufo, es la, como les decía la persona, las, las palabra se forma de mago y de ufólogo, de ovni, porque sí hay gente que, que de plano sí eh, se, se la fuma pero bien cabrón, entonces no puede demostrar, no se puede demostrar entonces, sí o sea, no hay gente que lo demuestre. En la claro. de cartas, eh, yo te decía a Bradley Sol, porque cabrón lee cartas, eh, ve con los ojos vendados, eh, hace lo que, lo que se llama mentalismo, Ajá. sabe qué es lo que traes en la bolsa, sí. eh, lo que vas a decir, sí. eh, un chingo de cosas, Vamos a hacer un ejercicio de esos, me parece ahorita, mira, deja de mandarle un saludo a Natalia Princes, que nos mandó 20 pesotes, gracias Natalia Princes por apoyarnos en el superchat. ¿Tú crees, esa que si yo pongo una, unas cartas aquí, de una baraja española, me puedas adivinar eh, a, alguna carta con tu mentalismo? Posiblemente, a ver, échale. Sí, ahorita traigo una. Tú tienes ahí la del tarot, ahorita me lees el tarot, ¿qué te parece? Vamos el tarot. ¿Cuánto me vas a cobrar? No, no, no, vamos, a, vamos a echarle a la Ouija, está muy chido. ¿Cuánto me vas a cobrar por el tarot? Ah, ahí va, vamos. Para que la gente sepa cuánto se puede ganar. El, el que lee la orina y hasta la POPIS. <risa> la orina, bueno, la orina y esas pues, son para los análisis. Sí, hay gente que sí lee la POPIS, ¿eh? y la orina. Puede ser. Sí, por eso, para los análisis. Ajá. <risa> Dice, ¿qué que, que opinas de la casa maldita de los Warren? Es un caso real y de ahí se inspiraron a hacer la película de Annabelle. ¿Qué opinas de los Warren? Yo siempre he dicho que los Warren nada más son magufos. Mira, el problema eh, se salió ya muy, muy este, a la vista cuando pues el, el escritor de... El, ¿Sí te acuerdas del de, de el que, que hizo los libros de sus aventuras? ¿Cómo le llamaba? Eh, ese, ese cabrón Escribe un libro para los Warren, para de sus aventuras, y entonces cuando se empiezan a hacer las películas, a los que les pagan los derechos son a los Warren, y no a, a esta persona, el demonólogo se llama el, el libro okay. entonces dice el demonólogo pero si yo los escribí, yo las inventé y dice, no, tú no tienes que porque los fantasmas existen, entonces el, el güey dijo, a ver, muéstrame un fantasma le dijo a los de la, son de de la Fox, ¿no? muéstrame no sé. un fantasma y yo me callo el hocico Sí. Y nunca pudo demostrarse el fantasma entonces este ¿No nada los Warner Magufos Magufos verdad Magufos. Y, muy Mira, la, las películas están súper infladas hay cosas que no hicieron ellos hay cosas que nunca llegaron entonces pues la verdad es que pero sí, la, gente, la gente fíjate que con esas películas de Annabel y el compuro la gente ya los eh, los Tomó como como sí, bueno, personalitos, ¿eh? Sí. Pero bueno, eran magufos de aquella época. Vamos a buscar a usar el control mental. Voy a, a tomar de estas cartas solamente estas. Vamos a ver. Toma, si... toma una para que no sea tan complicado. Una. Bueno, tomo una. Y tú la tratas de adivinar. Mira, ¿sabes qué? Puedes tratar de adivinar, adivinarla o con tu poder mental, primero con el color y después con el número. Ya sabemos que hay bastos, hay espadas, hay copas. O sea, el hay... palo. Primero el palo, ¿no? El primero el palo y luego el, el número. <risa> y luego, <risa> Primero el palo y luego el cafecito. Demuestra el poder mental que tienes. Dios sé que sí puedes. A ver, ver Oslac, pero concéntrate tú en la en la pinche sí. y carta, no, no en la computadora. Sí, también, mira. Con, con el tercer ojo te lo voy a, a pasar. <risa> Primero el palo, ¿de qué color? Mm, no, pues, debería ser espadas. Exactamente, son espadas. Ahora, el número. No, no, no me llega, pero debe ser siete. Sí, sí, ahí va, mira, ahí va, ahí va, te voy a decir. Ahí está, ahí está. Exacto, <risa> ese, esa. ¿El 7 ¿El siete? Es que está entre el 7 y la sota. Miren, miren qué poder mental. La sota de espadas sí, es un maestro, es un maestro, César. Por Bien, eso yo, ¿cómo ¿Cómo ¿Cómo le roto? ahí está la sota de espadas. Qué perrazo, César. ¿Qué de te había salido un truco así, ¿verdad? No, no, no, no, <ríe> era así que <te> la rifaste. <ríe> ¿Cómo lo hiciste? No, ¿cómo lo hiciste tú? Era <risa> eh, un cabrón, César. El poder mental sí existe. Sí existe, pero hay que desarrollarlo. No todo es magufo, como dice eh, eh, el... Destroys. No todo es magufo. Salió, César, salió nomás. Ah, que... qué pinche churrazo. Sí, churrazo. Pero miren, con eso ya la consulta de César aumentó su plusvalía, ¿no? Y ahorita ya podrías cobrar lo doble por, porque... Sí, por, por leer las cartas o lo que sea. Sí, se lo envió por mensaje. Dice historias del mundo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo se va a mandar? A Evelyn te mandó unos aplausos. Mira, gracias, Evelyn. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, chicos. Ojalá que no les esté gustando el, el programa. Yo no les puedo mentir, tengo que ser honesto con ustedes. Entonces, eh, sí, también podría decirles: Ay, tengo los superpoderes, porque sí se puede. Y yo, y yo les he dicho: Bueno, a, a, mis, a mis amigos acá, miren, si uno quisiera. La verdad sí me, me podría ir al lado oscuro y hacerle a la mamada pero... Sí, pero... Yo, creo, yo creo que hablando de esto, de los investigadores paranormales, de la gente que vive de Los Ángeles, que vive de curar, que vive de adivinar, que vive de investigar fenómenos paranormales, de los misterios, los que más ganan son los que más eh, fraudes hacen, los que más charlatanes son, ¿cierto César? sí, sí, sí, obviamente, o sea, y llega el momento como tú dices, o sea, no es que dominen todo, pero no pueden darse el lujo de fallar, y es ahí donde dice Oye, o sea, tengo que hacerle así para hacerlo, aquí alguien pregunta sobre el tercer ojo, el tercer Ajá. ojo fue una novela de este Lobson Rampa de los años 50 Ajá. Ah, o sea, sí. se fue una novela de ahí sale lo del tercer ojo bueno, ya se veía, ya se manejaba en, en... en la India y todos esos lugares pero Lobson Rampa lo trae y lo populariza acá en, en América pero el sujeto habla maravillas de todo esto, pero él ni siquiera estuvo en la India, nunca, nunca salió de Estados Unidos. Él era taxista, que no está, no tiene nada de malo, pero pues sí este, hizo un fraude editorial con todo eso. O sea, asum asumiendo que sí lo había vivido. Y hay defensores de él. Yo tengo un libro que se llama, eh, un libro, un video que se llama Love San Rampa, el fraude editorial. Y no, la gente lo sigue defendiendo, aunque le dices... Así está el rollo, así está, así está. Sí, pero tú, otro, el, ¿El tercer ojo? El tercer ojo, la glándula pineal. Sí, sí, de, hecho, sí. de hecho, si te fijas, de repente, eh, si tú cierras los ojos y prendes una, una luz, eh, hay una, es, es como una glándula fotosensible. O sea, sí alcanza a, a, ten, a, a ver dónde está uno, la luz y todo eso. Es, es muy sensible, pero sabrías pues, que practicar mucho. Sí, yo creo que hay que practicar mucho, es como lo que dije hace un rato. O sea, yo no dudo que los poderes psíquicos existan, pero todavía no hay una persona que los haya desarrollado al 100%. Hay personas que sí lo desarrollan, que desarrollan esos otros otras facultades del humano, pero en un porcentaje de un 20, de un 15%, etcétera. Y es cuando surgen estas cosas que maravillan a uno. Pero esto, yo estoy, yo soy muy creyente de que tengamos más sentidos. Tenemos solo cinco, pero creo que podemos tener muchos más sentidos, y a esos son los que se les llaman poderes psíquicos o poderes sensoriales, ¿no? Eh, sí, eh, pero pues habría que, que trabajar mucho y la gente no quiere, no quiere trabajar, prefieren hacer este fraudes. Pero eh, aquí alguien dice se puede dominar la, telequine la telequinesis. No sé si usted te tocó verme. Es que cuando estamos en vivo, me refiero, no como ahorita que estamos transmitiendo en vivo, sino que eh, en un lugar donde ustedes están presentes, las cosas son diferentes, porque ahí, ahí lo, te consta. De repente aquí puedo yo hacer cualquier otro truco. Eh, ¿Te acuerdas del peryocari, este, al ¿Alciate Peryocari conmigo? Pero, pero este ahorita de las cartas no fue ningún truco, ¿eh? Lo adivinaste. Ah, ok. Eh, <risa> sí, no no un truco? ¿Pensaste que había hecho un truco? Ey, ¿Eh? No, dice, no, no, dice, dice que... la tóxica, no, no. dice la tóxica, pero es que eres bueno para adivinar. Pues deberías dedicarte a esto, pues sí, pues sí, pero, pero un día. El caso de Nina Kulaguina, sí, amigo Yochoa, o sea, todas las cosas ya ya, ya, ya, se, ya se vieron. Eh, la telequinesis te decía yo que si me habías visto en alguna vez, porque allá en Toluca, ¿te acuerdas que nos invitaban a la a unas este Expo Magic? Ajá, sí, sí, sí. Bueno, pues ahí me, les decía, bueno, si quieren ver este, una cuestión, no tanto de telequinesis, es la influencia de la mente sobre las cosas, pero es prácticamente mucho más fácil y práctico y tiene sentido que si tienes alguna facultad mental, la practiques sobre tu cuerpo, pues como que para qué mover una pluma si la puedes levantar y cosas de esas, el Ajá. cual te va a consumir bastante eh, energía psíquica. Okay. Entonces, eh, en el en las exposiciones que hacía yo, que hago en el en vivo, pues las demostraciones son, son contundentes. Creo que ¿qué cosa estabas no la vez que les que les puse a crecer una mano más grande que otra a la gente allá en, en el teatro? Sí, sí estabas, sí, estaba, sí. sí los cabrones estaban este, crece más grande, y ay, pinche manota más grande. Y luego estaban los pendejos allá hablando entre pierna. Crece más, les digo, no, cabrones, para eso no funciona. <risa> para eso es una para eso hay una pastillita azul pero bueno, ya en la, en, en la práctica, yo los, este hay una cosa que se llama los eh, archivos acásicos. que se supone que todo lo que ocurre en el mundo, todo eso, los conocimientos no se pierden del todo, sino que van a archivarse en, en, en, esa, en ese lugar, el archivo acásico. entonces, para acceder a él, pues podrías hacerlo con una ouija, o con un péndulo, es ese hay... el péndulo, esa es otra César, que a lo mejor me gustaría hacer, ya dentro de una investigación formal, eh, la ouija no se mueve, César, o se mueve. Eh, es que ahí hay una, una este, cosa que dicen los, los, este, los psicólogos, son movimientos eh, micro, eh, son micromovimientos, ¿no? Entonces, eh, tú dices, bueno, ok, que además, una vez que tú tienes, que te tapan, te cubren los ojos, ya no funciona, porque no sabes para dónde está la A, la B, entonces no vas a cocinar, ¿no? Exacto, exacto. Y, y, y si te voltean el pinche la ouija, que la tienes con las letras, y luego te la... Sí. Te la para acá, pues menos. Entonces, eh, sí. Bueno, lo eh, que quiero decir es eso, que, okay. que... Que en este año nuevo que entra, precisamente es lo que voy a hacer, voy a realizar la investigación y experimentación con cada una de las personas que dicen tener ese tipo de poderes que dicen poder usar la ouija, etcétera, ¿no? Que ven fantasmas que van en la noche a hacer exploraciones paranormales y se les aparecen las brujas, voy a... Ah, eso sí, ya yo les he hablado, o sea, a mí me contratan las brujas, y tú lo sabes, y conoces amigas de brujas mías, o sea, me contratan para que las grabe, y ahí estoy haciendo sus, grabando sus trabajos y toda la cosa, y de repente he visto esos güeyes que, ¡No mames, vimos la bruja! y aparece una, una, una muchacha ahí como que desnutrida, asomándose por la ventana, ¿no? Y yo dije, no mames, güey, una pinche bruja, no tiene otra cosa mejor que hacer que ir a ver un pinche explorador ahí, este, la noche. Este pedorro, ¿no? Que está muriéndose de miedo. ¡Ah, no mames! Güey! ¡No mames! O sea, es, es como, como dice también el Goyo, y lo decimos nosotros, güey, o sea, hay que aplicar un poquito el sentido común, o sea, ¿en qué punto eh, te, te quieren ver la cara? Y lo peor, que caigas, cabrón que caigas así, que, que Dios, no, sí, grabó la bruja, fulano, hay, hay una que está bien padre, no sé si la viste unos chinos, que, es, que se meten en la tumba y se ve que le jalan la... Ah, sí, sí, la, sí. La, sí. La no. ¿Ya le hallaste qué fue? ¿Cómo lo hicieron? ¿Sí no, lo no, no, no, no, no, no, no, no, no he investigado, ya no investigo los videos, porque no los puedo subir a mi canal y desmentirlos, porque los dueños de esos videos, ahí se enojarían y entonces me bajan los videos y tengo problemas. Por eso bueno, dejé de, de resolver los casos. Pero cuéntame, si ¿sí he visto ese video. ¿Tú... Ah, bueno, pues está, está así el chavo, el morro, y se mete a la tumba. No se le entiende ni madres, pero no hay necesidad. Eh, eh, se siente, se ve como le agarran la, la playera y vuela, o sea, se sale de la tumba en chinga. Pero pasándolo cuadro por cuadro, se ve eh, cómo pusieron las máscaras en After Effects y no le pudieron este, tapar ciertas cosas, y se ve la diferencia de grano. La diferencia de movimiento, el pantalón, las arrugas del pantalón eh, no, no, este, no corren bien en ciertos puntos, y es donde tú dices, está súper, súper editado, está pero está muy bien hecho. Ese es el punto que está muy bien hecho. Me pasó el gap un video donde uh -huh. unos cabrones se meten en una curva y sale un dragón. Así lo vi también. No sí, mami, el, lo vi. El, el, el duende, güey. Está el cabrón así platicando. Dice, Le acabo de dejar comida, güey. Va a salir acá atrás. Y sale acá atrás el pinche duendecito, güey. No mames. Sí se ve que está bien, pinche CGI, cabrón. Está muy bien hecho. Aquí o sea, lo importante de los padres es la justificación también. Oslac. O sea, eh, como que ya llega el momento que dices, ay, no mames, güey. Siempre vas y hay una bruja que te quiere hacer algo y sí, te no. sorprendió la bruja, y no sí. sé qué, me agarró las nalgas la bruja, dice ya güey, o sea, siempre es el mismo, sí, el mismo argumento. No van a encontrar otro, otro tema, hasta que agarren otra modita, porque es como, hoy vamos a investigar tal lado del cerro, y las brujas, hoy vamos a investigar el, el panteón, y brujas, o sea, ya es como, sí, güey, a la hora que quieras, van, van a estar las brujas, esperándote, ¿no?, es donde vayas, sí. y cuántos sí. exploradores paranormales, no hay diario transmitiendo, o sea, debe de haber 50 o más al mismo tiempo que estén transmitiendo. O sea, es un mundo, yo conozco, yo he visto muchos que están explorando y se van a los mismos lugares, ya nada más los van los van cambiando. Les digo yo que tienen un, un pinche sindicato de brujas, ¿no? Y hablan con el sindicato, oiga, vamos a grabar, entonces, pues pónganme una pinche bruja tal día, sí, ¿cómo la quiere? No, pues así, ahí va. Mayan, pinche, Hay otros que ya sacan caro de brujas, ¿no, güey? Hay otras que hablan ya las brujas, ya platican con los exploradores. Sí, otras tienen otras. que ir subiendo de nivel, tienen que ir subiendo de nivel. Y yo platicando con ellos, pues he tenido invitados ahora en este mes, les digo, bueno, ¿y cómo está la investigación? No, no somos investigadores, somos exploradores. Si llegamos a encontrar algo, lo mostramos. O sea, no investigan, no. O no tienen protocolo, no. O sea, nada más van a meterse sustos y hacer show. Este, no, porque somos ay, ay, ay no mames, gobierno van a no, decía, decía Juan Ramón, es nada más van a meterse sustos ellos mismos de su propia ignorancia. Mira, dice Brujita Jezebel, ya, ya somos brujas modernas, y es que tiene razón, Brujita. O sea, ese ese tema de las brujas era mucho eh, en los pueblitos, en antaño, cuando las raíces indígenas todavía sobrevivían y eran más fuertes, pero actualmente se ha perdido. Toda, se está perdiendo toda esta cultura en los eh, pues en, en las regiones donde hay más indígenas en donde se pudiera hacer más chamanismo y ya salen de los pueblos para irse a las ciudades y, y dejan de lado las costumbres las tradiciones y todo lo que tenían arraigado sus eh, antepasados entonces ya las brujas de ahora no no andan ahí ni de, ya es lo que yo digo, como una bruja de esas que ya se ve como viejita, toda greñuda, se va a andar subiendo un pinche cerro lleno de nopales, de piedras, de la noche, ¿pa' qué? Ni lumbre lleva, ni lámpara, o sea, de pronto se la encuentran ahí. Sí, no, está súper cagado eso. <risa> <risa> pinches cagados, güey. O sea, no mames, yo en, en estos pinches años, en el Canal Infinito, les encantaba que fuéramos a grabar a los panteones y la chingada, o sea, y no había brujas, o sea, Ahora fue casa, cosa moderna, ¿no? Lo que sí, una vez, eh, los rules, los rules, eh, me pidieron que los llevara al panteón, y estaban ahí de pinches este, fisgones, y sí vieron un, un pinche ritual, o sea, vieron una persona que... Sal... porque sí hay rituales, y sí los hacen en los panteones, digo, yo los he grabado, sí, sí. pero hay mucha diferencia entre estos rituales y luego las caricaturas que sacan en, en algunos videos, la neta, caricaturas, güey, y hablan... <risa> Pues no, no son así, sí, porque es el estereotipo de la bruja, pero de la bruja eh, europea y de, de la... cuentos de hadas exacto, exacto, de, de Disney ¿no? Sí. De entonces, de Disney. entonces los rules pasaron por una tumba, por un este, de esas que están hacia adentro, ¿cómo se llaman? Eh, donde hay varias cosas, estaba, estaba abierta y que se asoma uno de ellos, no mames pues, se cagó el cabrón, porque si sí. la, la señora voltea y le dijo, ¡lárgate! No le dijo, ¡lárgate! <risa> le dijo, ¡lárgate! O sea, sí, porque hay, o sea, sí hay personas, las brujas, es lo que yo le estaba diciendo sí, también. Personas. Que las brujas las podemos ir a ver mañana si quieren, están en el mercado de Sonora, ¿sí o no, César? Ahí vendiendo. Ah, Sí, sí. sí y, y, hay, y hay gente que sí está trabajando en panteones. Sí, y si sí van a los panteones, pero pues, son personas normales sí, y yo te digo, yo las he grabado porque, no porque la vaya a buscarlas, porque ellas mismas me dicen, ve y grábame porque necesito este, o sea, que la gente conozca mis rituales oye, esas brujas, hablando de investigadores paranormales y de todo esto esas brujas en Mercado Sonora y demás, sí ganan bien, sí ganarán bien, sí, sí, sí, o sea una cosa, eh, como tú dices, la investigación paranormal y otra ya la brujería, eh, Josué Velázquez se estaba, eh, ya se estaba promocionando como investigador pero la verdad es que lo que le deja a él es la, la brujería. Sí, sí. Pero, pero te iba a comentar algo. Lamentablemente, lo que es el, eh, el, el nahualismo está satanizado. Porque ante los ojos de la religión católica, un nahual es, parece ser que es como que producto del mismo diablo, del demonio. Porque así tenían que hacerlo ver para justificar que les quitaran que nos quitaran esas creencias tan poderosas o tan, tan buenas. Un Nahual no es más que el tótem o el animal que, que sí. se relaciona con el brujo. M más allá, dice la gente, no es que se transforma. No, no se verdad. relaciona con él, es su, es su tótem, es todo esto. Pero para hacerlo más diabólico, dice, no, es que se transforma. Y yo lo he visto, neta, neta, este Oslak. Eh, ¿Cuántas veces está tocado eh, desmentir Nahual esa media transformación? sí, sí, no, ha habido mucho, o hay personas que están mal de sus facultades mentales, que están en un estado alterado, incluso de drogas y demás, en un pueblo hasta están borrachos y dicen que ya son iguales, ¿no? por el comportamiento. Sí, en, en Oaxaca, me, me enseñaron una campana, que tenía, estaba la campana ya en una, este, en una casita, y tenía, haz de cuenta como si Wolverine le hubiera rasguñado, ¿no? como tres rasguños ahí, y me decían que habían sido rayos porque ahí los Nahuales no se, no se transformaban en animales, sino en rayos, y peleaban la campana, y se la llevaban en la noche para una iglesia, y amanecía en la otra, porque los Nahuales se convertían en rayos, y ahí, la, ahí la, este, la traían para arriba y para abajo, o sea, son cosas que son difíciles de, de creer, ahora resulta que son, que son este, ¿cómo se llama? Eh, rayos, así que pues las cosas van cambiando. César, como, como investigador de misterios, que también lo ha sido Incluso tienes dos libros que, que realizaste de tus investigadores, ¿Tres? Ah, sí. dos, dos, dos. El de la Virgen de Guadalupe, pues es que yo soy fan de la de la Virgencita, pero pues también no tiene dónde ayudarle. Y sí, el otro, pero... por México a lugares... Sí, los lugares misteriosos de México. Ajá. Y el otro, la zona del silencio y otros lugares misteriosos. Exactamente. Eh, como investigador de misterios, porque estamos hablando de diferentes... Eh, no sé cómo llamarlo, de diferentes, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Trabajos? Pues, a ver, a ver, da, da bien la idea para que... <risa> de diferentes actividades, eh, y otra es el investigador de misterios, en este caso es más light del asunto, no hay tanto... Eh, el hay compromiso. compromiso. Exactamente. No hay compromiso, o sea, tú agarras, das el misterio, y, y ya, ¿no? O sea, y pasó. Como una historia, como un cuento. exactamente pero, pero resolverlos. Y es lo que nadie hace. Y pasa mucho, ¿sabes qué? En el tema de los ovnis. Eh, aparece un tema ovni y los eh, pues, investigadores y todo. Ah, no, es que es extraterrestre. Güey, pero si nomás es un objeto, es extraterrestre. Porque, porque pues, eh, en un mundo, en un universo tan grande, el paro de siempre. Hay, hay dos pinches falacias bien chingonas en este tema. Una es, es que este. De los... un universo tan grande, este sería imposible que no hubiera otros mundos. Mm, Esa es la falacia. Okay, okay. Se llama falacia ad ignorantum. Porque nosotros, aunque, aunque sospechamos que puede haber vida en otros planetas, no sabemos exactamente en qué planetas son los que hay vida. Y la otra, la de los es Como existe el bien, existe el mal. Y entonces por eso existe el fenómeno paranormal. No, lo, lo bueno y lo malo es completamente subjetivo y en la naturaleza, por ejemplo, no existe, o sea, sí, la claro, gente que... Bueno, lo es un concepto de nosotros, de los humanos, así es, y, y en, una, en la ciencia no puedes tú eh, anteponer una cosa por otra, o sea, que, que en la ciencia eh, tienes que ser completamente neutral en una investigación, entonces, la mayoría de la gente que va a investigar, va a buscar evidencias de fe, lo que le sirva es lo que va a agarrar, y si no le sirve, ni siquiera lo va a, a tocar, ni nada, y eso es un problema dentro de la investigación. Sí, por sí. eso la gente dice, no, güey, nosotros es que tú eres bien pinche pendejo, no le sabes, güey. ¿Por qué como otros sí le encuentran? Y sí, y sí. Pues es que, güey, están ignorando muchas muchas cosas. O sea, muchos efectos del, del mismo fenómeno. Oye, me dicen que se escucha un quejito. ¿está claro contigo? No sé si contigo o conmigo, pero un quejido. ¿Tienes a alguien secuestrado por ahí o algo? <risa> yo no, o sea <risa> dame un segundo, voy a traer tu libro, a ver si lo encuentro entre... ah lo tienes? yo ya claro, lo tengo claro, claro, déjame, claro. yo ya nada más tengo de los tengo una una placa y algunas cosas que hemos hecho juntos, luego la gente la gente también asume que debe de haber una diferencia entre dice, a mí nada más me gusta lo paranormal a mí nada más me gusta lo extraterrestre ahorita que hemos estado teniendo invitados hemos hablado sí. sobre las dos cosas sobre cómo pueden este, a veces llegar a conjuntarse antes este los, los fenómenos ¡ay! tiene los mira, mira, ¡ay! Aquí! vientos vean ahí está César Buenrostro, zona del silencio y de otros lugares misteriosos y este de acá es eh, en busca oh. de los misterios de México ¡órale César! sí, no, fueron Muchos una amigos, ¿eh? gracias mira, trabajar en la televisión bueno ya, ahorita ya lo sabes no, es ir a muchos lugares, recopilar un chingo de material y tenerlo allí y bueno, este los hizo durante la otra pandemia, tampoco hubo trabajo ni nada y bueno, me compraron dos al mismo tiempo, hacer, hacer un libro de estos, eh, sí si es, si, si deja buen dinero, vamos a, vamos a hablar de eh, cómo son las cosas, hoy día la gente dice, ay, güey, sale en la tele y es bueno, ¿no? O, ah, tiene un libro, es bueno. Déjenme decirles, amigo, que hoy día tú puedes sacar tu libro, o sea, cualquiera puede agarrar su, eh, imprimir, mandarlos, mandarlos a hacer y venderlos, incluso eh, en Mercado Libre y todo eso. <coughs> Para cuando cuando tú eres escritor y, o periodista, pues lo más chido es que tengas un libro que te lo compren, estos libros, me los compró la editorial, es decir, me pagó un dinero, okay, eh, yo invité a otras personas y me dijeron, no, es que mis regalías, que la chingada, ay, no mames, si no son JJ Benítez, como para ponerse en ese plan, ahorita eh, lo que yo necesitaba era dinero, porque, porque pues, era dos, la pandemia, ¿no? hay dos modalidades, les vendes el libro y ya no, ya no vuelves a tener nada de dinero de eso, o se puede eh, tener como regalías de cada uno que se venda, te toca algo a ti, ¿cierto? así es, así es, y esa era la, es lo, que, es lo que todos aspiramos, pero siendo honestos, no siempre te van a llegar con esa oferta, o sea, en esto siempre te va a haber ofertas diferentes, entonces la gente decía, y a las que yo invitaba, es que no, que mis derechos, es... güey, o sea, yo necesito dinero, o sea, los vendí, me dieron un adelanto, hasta eso, fíjate, me dieron un adelanto, luego los, los liquidé, y órale, vámonos, y me dice, tráeme el de la, el de la Virgen de Guadalupe, y va, pero hoy día, la, tanto esta editorial como la mayoría de, de editoriales, ya lo que quieren es mejor que llegue alguien y les diga, quiero mi libro, y te pago el tiraje, y todo esto, y sí los hay, sí hay no, gente no. que paga el tiraje, y te dice, ay no mames, fulano tiene el libro, pues sí, porque lo mandó a hacer, lo mandó a hacer, sí. oye, dice, bueno, antes de pasar a la pregunta, ¿tú ya no vas a volver a hacer un libro? No, claro que sí, de hecho tengo muchísimo material, y material original, porque igual que tú, voy a un lado y recojo, y recojo, y recojo las, las evidencias, procuro también tener material original, de hecho eso voy a dedicarme más, porque te... como tú dices, luego ve, eh, agarro un video, lo analiza y llega al, no güey, a dónde, a dónde, este video es mío. Exacto. Y Fíjate tiene... Que también. Yo ya tengo pues como idea, como de unos siete libros diferentes, de diferentes temas y material como para desarrollarlos, solo falta tiempo pero voy a, voy a hacerlo mira, dice Ana González con todos estos temas me hace pensar mucho en la ética como investigadores y el compromiso con la sociedad pues eso es lo que buscamos César y un servidor es lo que buscamos frente a algo que se nos ha venido encima por un momento controlamos un poco tanto charlatán en el cambio de generación, pero esta nueva generación que llegó, está aplastando la verdad, y de hecho mandando a la chingada de la ética y el compromiso con la sociedad, eh, es como... y mira, el, el paro que hacen ellos es, eh, no, yo no soy profesional, yo no soy periodista, yo nada más soy youtuber, entonces, también eso, te hace pensar como que, güey, ahora el prestigio, o si pudiera haber un prestigio entre youtubers e influencers, ya no lo hay, ya está todo bien quemado, porque... Todo el mundo hace tonteras. Y ahora que está yo stop en la cárcel y Rix, pues son cosas que dicen, ¿ya ven? ¿Cómo, cómo acaban los pinches youtubers? Entonces, eh, eh, ese compromiso no todo el mundo lo, lo tiene. ¿Por qué? Porque a veces, eh, si tú das un caso, si tú analizas un caso y te sale falso, tú dices, güey, también están involucradas mis creencias y mis deseos. Pero ni modo, la verdad, ante todo, ahí está. Esto es lo que, lo que salió. Cuando nosotros... ¿te acuerdas cuando platicamos con este Dross? Sí. Y Dross se molesta porque, porque nosotros hagamos esto, pues no, porque ni siquiera le perjudica, sí, ¿no? ni siquiera si lo saca Oslak, le perjudica en lo más mínimo, porque él seguirá teniendo la gente que, que siempre ha tenido, entonces ni siquiera se, se, se, eh, Dross se molesta con estas cosas, entonces si sí hay un compromiso, bueno, de, de parte mía y, y de Oslak, yo creo que también, estoy seguro que también, de llegar hasta las últimas consecuencias de un caso, que nadie lo hace. Les decía, en el tema ovni, ah, no, es que sí, es, es una nave porque está en el cielo y ya. Güey, pero es una mancha. Oye, pero sí sabes que los orbs son, de, son manchas de polvo, motas de polvo que, que regresan del flash y entonces aparecen distorsionados como, como unas este, esferas. No, no, son seres interdimensionales que no sé qué y no sé cuándo. Yo lo he visto, he platicado con ellos. Mira, dice, es que la generación de los niños de 13 años que eran fans de Trejo, los de ahora, bueno, eran los fans de Trejo, de 13 años antes, ahora ya crecieron y son los que andan explorando como Santo Moret que está aquí. ¿Dónde está el Santo Moret? <risa> este pinche Santo Moret. Saludos, mi buen Santi. Santo. Santo Moret era fan de Carlos Trejo cuando era chiquito y mira dónde acabó. Mira, sí, está... No, no sé si, si sea eso o lo... O lo dejaron caer al santo Morel por esta así <risa> Te voy a... Te, eh, ¿Quieren que les enseñe este... Eh, mi kit de cazafantasmas? Aquí tengo mi, mi portafolio. Ni no ah, tiene uno wow. tan, tan, tan chingón. órale Y ese cómo, cuándo y por qué. Ah, pues, lo fui armando. Lo fui armando. Esto, ¿sí? esto, amigos, es algo clásico. No es como que me lo lleve y lo use. no pues Es algo así como que... Ya, ya ven, les dije que les iba a traer un charlatán profesional, digo, ya, voy a investigar, mira, un exacto, investigador ya. profesional. Miren, aquí está, esto, esto es lo que traigo. Oh, hasta Porque para yo... matar vampiros traes ahí. Ah, huevo, mira, esta es una llave, a ver, esta es una llave de San Benito. Ah, ahora. No puedes andar sin protección, ¿eh? No sea, como andar sin condones, así, güey. Luego, aquí <risa> tenemos, de este, si ¿sí ves que cuelga un péndulo, ¿no? Ah, sí, está. llamar chica. a los a los pinches fantasmas. Ah, oh, sí, ahí de es. ¿Acá? aquí? Sí, no, ¿verdad? Sí, ahí está, mira, ahí está el péndulo. Para hay alguien aquí, eh, como esos pendejos, hay un, hay un video donde dice: si hay alguien, toque una vez. Si no hay nadie, toque dos veces. Pinches. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Instrucciones chingonas. Mira, luego, este. Salud, acá, no, mira, no, mira, mira, déjame hacer acá. Ay, ay, este, güey, este pinche rosario. No manes, güey, con ese pinche rosario te agarras. O sea, hay que practicar, ¿eh? No es como que ahí está el rosario. No, hay que practicar. Pinche diablo, no siente los pinches putazos con los rezos, güey. Pinche padre nuestro es un putazo para el pinche. Oye, yo he visto que en estas exploraciones paranormales eh, rezan en latín. Ah, claro, son más poderosos. <risa> es que se te toca un pinche demonio de lo ucraniano, Catulo o Yarnatotep que y no te chingaste güey eso no, no saben latín wey. sí sí sí entonces dirá una una cámara eh, de baja resolución porque entre entre menos se vea más más es un pinche fantasma no, no, no, una no, no, cámara de, de baja resolución pero de visión nocturna para que te veas bien pro pero este así dices ay güey es que pues, este se movió y la chingada ahora una cruz armable cabrón porque de repente si llevas la cruz eh, este armada pues ya no se presenta el fantasma, porque ya, o, o el espíritu, o el demonio, porque ya está armada, pero ya que vean los putazos que no, que se arma güey, agarras tus dos partes, y ya armas la pinche cruz, órale, cómala güey! le agarras a pinches madrazos, al pinche demonio, pero, pero, pero, si tienes un puto fantasma, un pinche vampiro, vampiro, pinche estacada, wey, en el corazón, Poma, cabrón. sí, o sea, no puedes dejar las cosas al... A, a la suerte, oh, no. aprende, aprende pinche santo moret para que, para que veas. luego si se te olvida este, si son pinches fantasmas más poderosos, pues te llevas un Grimorio órale pinche Grimorio güey así léenos, sí. léenos algo del Grimorio mande, léenos algo ahorita del Grimorio ahorita. Ahorita, ahorita termina Hoy de, ahorita, de... Luego, luego una grabadora pero de cassette Ah, no, no, no digital de cassette para que quede bien impregnada la pinche voz del fantasma. Oponía, está... Ay, me estoy cagando, quiero papel. O no, no sé, sí, Oye, aparte traes ahí un, un... Un, este, una de la Ouija también. ¿Y ah, sí, la, la... Plancheta, la plancheta de la Ouija, perdón. Sí, y va la... Porque si quieres hacer una llamada y todo, aquí, pero siempre, cabrón Hay que traer la pinche Ouija con saldo. Ya una que quieren conectarse con alguien y, y no traes saldo la pinche huija. No. Está buenísimo tu kit paranormal, ¿eh? De, de investigador. Mira, aquí sí. Es la pinche llave que les estaba enseñando, la pinche llave de. Tú sí llegarías si así a un caso, a una. Me imagino llegándote con una gabardina a una casa donde suceden fenómenos paranormales y tu, tu maletín este, ¿verdad? Así. Mira, y aquí está el, el este. Sí, saben que los, que los grimorios los escriben los magos y nada más los magos lo pueden ver. O sea, no puede. O sea, si tú agarras y dices, ah, préstame tu grimorio, ahí está, güey. Es como el martillo de Thor. Ya ves que el martillo de Thor nada ¿no? más se sí lo puede levantar. Igual, este yo, yo lo puedo leer. Mira, por ejemplo, un, un pinche. Acá abres palabras muy poderosas que. Oh, correndo, ¿sí? Hace, estas palabras hacen llorar a, a, la, a mucha gente, güey. Hacen llorar. Mira, dice así. Chingue su madre la América, güey. No mames, con esa haces chillar un chingo de cabrones, güey. Y aquí está la oración, pero solamente los inteligentes pueden verla. ¡Oh! ¿Ves? Oh, wow. si pues sí la ves, va? ¿no? Porque eres inteligente. Claro, claro. Poporo, nongo, Ahí está, mire. ¿Ya ven? Una oración en chiquirimiquiri. En <risa> chiquirimiquiri. Oye, ¿dónde la sacaste, eh? Es, es... De estos treinta y tantos años te has estado armando. Ah, sí, no, he tenido más cosas, he tenido más cosas eh, y todo esto. De hecho, trabajé como 10 años con, con el chamán más importante de México, Eleodoro Benavides. Ese güey estaba bien cabrón, o sea, sí me, me enseñó un buen de cosas y me dice, Ay, me dice me... Dice Evelyn que no sabe si lo de tu quita es verdad o es broma. Evelyn, lo que diga tu corazón. Es lo que diga tu corazón, dice otro Iñaki Contreras: invitan a John Misterio para que deje de llorar. <ríe> el John Misterio. No, fíjate, John Misterio ahorita anda sacado de pedo, no sé. Le dije, oye, ¿vas a venir? Era, no es como el Osla que dice, ¿qué onda? Se hace, órale ya. Y eso de, de Oslak, del Goyo, y así. Pero John Misterio dice: sí, güey, cinco minutos y sin video, güey. Nada más este te hablo por, por llamada. Bueno, güey, o sea, pues gracias, pero pues, ¿eso qué? Ahorita ya tenemos qué? Más de una hora, este. Echando... Tenemos una hora, 17 minutos, ahorita ya, ya, ya sé que ya te tienes que tomar tu lechita e ir a dormir. No, me refiero, me refiero que, mira, cuando se la está uno pasando bien, pues, ya, está uno plática y plática y ya, ¿no? Entonces me dice no, pues tanto tiempo. Le digo, no, güey, pues muchas gracias por, por participar, pero, pero no. Oye, esa pregunta, ¿qué onda César? Dice, yo quiero saber cómo le hizo César para que el muñeco se parara en pleno directo. Ah, el 7 y con mí. Ah. Sí, entonces, sí, sí, puse la muñeca puesta. Ajá. Entonces, este, puse dos cámaras en vivo. Se uh -huh. cuenta que una estaba como estás tú aquí ahorita y la otra así. Entonces, yo pasaba la mano así para que vieran que era la misma cámara y la misma toma. Sí. Ahí está, güey. Y entonces, ahí puse el pinche, el pinche este, reloj sí, también, de este, así, para, para que vieran que estaba al derecho, que estaba caminando, entonces dije, sí. asate peryocare conmí, que se levanta el chingado mono, asate con conmí, y que se levanta, y se levanta, entonces, también para que vieran que estaba en vivo, pues estaba tomando preguntas como, como ahorita, no, A mira, mira, está fulano, está Ann, Ella, o está Brujita Gesbel <coughs> diciendo todo esto, entonces, ya, ya confirmamos que estaba en vivo, y entonces, agarro y, paro la, y se para la chingada mona, huevos y todo, y también no y en vivo, y en vivo es, o sea el original fue en vivo, tú también le hiciste esa, este... yo también lo hice pero con, en video, no en vivo no, no soy tan master todavía <risa> pues eh, lo que pasa eh, amigos, eh, vayan a verlo vayan a verlo y denle like pero es que eh, en las dos cámaras en vez de ser una una cosa para mí que, que me haga que me complique, que dijeras, no mames, ahora, como si a una cámara está difícil, a dos va a estar más difícil. Pero, ¿tienes, ¿tienes OBS tú también? No, ¿verdad? Sí, tengo OBS, pero no lo uso. Ah, bueno, entonces, este, puse eh, yo las las dos cámaras, creo que a ver, a ver si se puede, algo así. Sí. Eh, puse eh, una cámara y otra, pero en cierto momento, este. Estaba yo cortando a mi toma, luego la otra toma, luego a mi toma, luego así, entonces, eh, esto se llama en, en magia, se llama direction, o sea, este, pendejarte pues, es decir, este, que vas creando la, sensaci la sensación, entonces ya lo preparé, entonces, en una de esas no metí la pinche, no metí el, el video en vivo, metí uno que ya estaba grabado, entonces ya había metido yo este, la mano y todo, y en la otra cámara se veía mi mano y todo, pero llegó el momento en que ya no metí mano, y metí el video y se levanta, o sea, estaba al revés, grabé el vlog, al revés también, para que a la hora de... No, ya eres un experto de no usar el OBS, ¿no? Pues algo, a Bueno, mío, la, la entonces, la... antes de que empecemos a retirarnos, quiero que ya fuera de, de broma, le digas a la gente que está interesada en ser investigador paranormal, ¿qué, ¿qué le recomiendas? Ya la neta, la neta. Primero que nada, deben de quitarse de creencias, o sea, no puedes ir con... Eh, o sea, o es investigador, investigador es ir a ver qué sucede, no es ir a, a, a, a recoger evidencias que vayan a marcar tu fe, porque ese problema hace que todas tus investigaciones estén mal dirigidas, entonces... Para investigar, primero tienes que ser este, una persona que no tenga prejuicio. O sea, vas a ver qué es lo que vas a hallar y vas a decir la verdad. Y ahora, ¿qué materias? Las materias, todas te van a ayudar, la física, la química, eh, si sabes un poquito de fotografía, pero sus principios, eso ayuda bastante. Eh, el audio también, no tiene ni idea de todas las pinches porquerías que traen, de que hay una psicofonía. O sea, cuando te das cuenta cómo funcionan los audios, cómo funciona un micrófono este, uni, omnidireccional o bien, unidireccional, bien. las uh -huh. cosas cambian, porque ya sabes cómo funciona el mundo. Digo, no sabes cómo funciona el universo, pero si sí sabes cómo funcionan esos pequeños detalles. Entonces, eh, vas a ir descartando. Y si realmente quieres ser investigador eh, paranormal, la, la cuestión es que te vas a decepcionar mucho de muchos resultados. Ese es el, el punto. Y entonces pero hay que saberlos eh, este, aceptar, si no, pues, eh, vas a ser como la gente que oculta los fallos, y nada más va, ah, miren, estos son los buenos, estos son los buenos, y entonces, este, no funciona así. Es como, sí, te acuerdas del Batman, ¿no? De Batman, sí. Batman, el, el, el, el loquito que predice el loquito que predice sismos. <risa> sí, sí. sí, sí. Bueno, Ese cabrón, para atinarle para a uno que según Puta, él se le supo que ya venía, para atinarle a ese, tuvo que hacer diez eh, mil predicciones y una le tocó. ¿Qué pasa cuando el brujo mayor eh, da sus predicciones para el año nuevo? O sea, tú solamente te vas a acordar de las que, de las que vayan encajando. Ah, lo dijo el brujo, pero de las otras no te acuerdas. Entonces vas a decir, sí, la atina, pero no, y además todas son muy este eh, muy muy genéricas, va a morir un famoso, va a temblar, pero no te dice ni qué día, ni qué famoso, ni nada, entonces eh, el, cuando ocurre un evento similar, ven, ahí está, lo dije yo. Exactamente. Oye, fue? dice Ram García, ¿qué opinas de los exploradores que rompen brujería? Se meten a los panteones y encuentran... Oh, no, qué heroicos! ¡Ah! Oh, ¡Me encantan, son tan héroes! ¿Y eso qué? O sea, pinches mamadas! Wey. ¿Quién te dice que esos güeyes no fueron y las plantaron? yo, yo no, si fuera bruja, pues obviamente haría un pinche trabajo que nadie lo encontrara para que funcionara bien yo, pues, o sea creo no, que el Gusgrí estaba en ese desmadre ¿no? ¿quién? Gusgrí andaba no, no, no. se metió en ese desmadre a andar buscando brujerías, las, puedes, las brujerías las puedes encontrar de día de noche porque a eso se dedican y según ellos los panteones son el lugar más adecuado porque dominan al muerto y por eso van a estar siempre ahí pues que la rompan, pues debe ser divertido. El problema, amigos, <risa> es que a veces les echan un chingo de cochinadas de porquerías. Sí, sí. Que llega el momento que ya estás, aunque no no en un inicio no sean nocivas, sí. después ya eh, se van pudriendo y todo eso. Sí, se, puede. se puede pegar una pinche enfermedad muy cabrona. Sí, la verdad, sí. Es. A mí me ha tocado sacar vísceras así como de animales, apestan, pero cabrón. Y... Sí. ya, ya te, se, te, se te impregna el olor y es que tienen tanto tiempo ahí que se sí. echa, y los huevos también como le echan huevos y demás ah. uff qué pestilencia, el, el huevo se pudre bien gacho, sí entonces hay, hay otros que hacen este rituales con animales, entonces matan al animal, dejan la sangre y todo eso, entonces pues para mí son supersticiones pero bueno, respetable cada quien que, que las quiera practicar pero sí, o sea, terminan oliendo y apestando muy cabrón, y lamentablemente pues dejan los panteones horribles, y los panteones no deberían de ser lugares eh, pa, como para eso, son lugares de tranquilidad nada más. Sí, de hecho, yo, yo he estado también en los panteones, y es que todo eso te, te acarrea a, a esos lugares, cuando eres investigador paranormal, o intenta hacerlo, o estás metido en esto, poco a poco te vas adentrando a cada uno de estos terrenos y es ahí donde tu ética donde tu conocimiento y donde la, la responsabilidad tiene que tienes que aplicarla porque eh, los fenómenos paranormales no no es que tengan su sede o sea los panteones o casas embrujadas solitarias pueden ser en cualquier lado y en cualquier momento a cualquier hora del día ¿Sí? Entonces, no hay como un lugar específico donde sucedan así no lo han hecho creer los programas y el entretenimiento, se puede generar muy buen dinero de esto, hablando de ovnis, de misterios, de fantasmas, pero entre más eh, mientas, más dinero ganas, es, es la verdad, aquí los, los que dicen verdades es más aburrido, no es entretenido, no es interesante para la gente, es como los científicos, los científicos descubren cosas interesantísimas pero no no terminan de ser famosos ni, na, ni nadie se los aplaude o ni aunque sus nombres queden registrados en libros nadie se acuerda de sus apellidos ni de sus nombres ni nada pero si un un chico que está en tiktok y camina como como pasarela eso sí es Leyendo que hace pasarela porque ni eso eso sí es relevante eso sí se acuerda a uno eh, entonces, lamentablemente, y en un momento pensamos que las redes sociales iban a brindar por fin un poder que, que se tenía solamente para algunos, que era el cuarto poder, y que se nos iba a brindar la oportunidad de tener, ahora sí cada quien la responsabilidad y el poder de presentar cosas interesantes o de beneficio para la sociedad, y terminamos corrompidos, como todos, estamos peor que la televisión ahora, con todos estos sí. youtubers, influencers, investigadores de lo paranormal y demás ha sido una decepción la verdad que, que sigamos nosotros consumiendo las porquerías y yo, yo, se puede... yo veía que tú decías cosas como que güey es que la, la televisión da pura porquería y, y cuando abrimos este youtube al principio decíamos güey ese es un cambio viene con ideas frescas pero a final de cuentas no es siquiera que haya tanta gente produciendo porquerías, la gente exige porquerías sí, exacto, la gente exige, y, y, y ahí lo ves, o sea, ¿cuántas pinches eh, vistas tiene ese pinche cuno? no, no, pues sí, sí, sí, no sé ni cuántas, pero es muy, que ya dice que es una celebridad, dice, ya ni ah, te sí. crees, ya celebridad sí, sí dice es, Wilson Nelson, ¿ustedes como investigadores creen cosas paranormales o son ateos? me parece que ahí va, eh, van unas intenciones dobles sobre, sobre este tema y asumen que el ser ateo significaría entonces negar a Dios y al negar a Dios entonces automáticamente negaríamos los, los fenómenos paranormales pero, pero este, nos meteríamos en camisas de once varas eh, con la gente que es creyente, entonces eh, es, una, es una pregunta con mala, con mala intención Fulker Helson pero bueno en mi, en mi caso yo podría decir que yo soy creyente en algo superior y sobre los fenómenos paranormales creo que son fenómenos que están ahí y que todavía no son eh, medidos, no son eh, investigados o descubiertos tal cual para poder pasar a fenómenos conocidos. Te lo voy a poner así, Slack. En realidad, si estas cosas existen, de todos modos no tenemos parámetros. Utilizamos el kilo, la milla, el centímetro, o sea, eh, para medir las cosas, los grados centígrados, los grados kelvin, eh, pero en realidad tenemos el modo de de medir ciertas cosas, pues no, entonces eh, también hay que entrar en, en razón de que pues, todo esto debería de cambiar y, y, y marcar nuevos aspectos de, de investigación, nuevos este, eh, romper paradigmas y empezar a hacer nuevas cosas, si es que queremos creer en, en ellas, si no pues eh, darle seguimiento desde una buena perspectiva, ahora la gente dice es que el escéptico es el negador, no ser escéptico no significa ser negacionista y muchos no queremos dar el paso cuando somos creyentes al escepticismo porque pasas como al, al, al, lado, al lado oscuro de la fuerza o sea, es que güey, no le hablen porque es escéptico, no cree ¿no, no no es ni que no creas ni que niegues porque ser honesto no es eso ser honesto significa hablar con la verdad entonces, ¿para qué te voy a decir algo que no existe? nada más porque dar bien contigo, de que los hay, los hay ¿sí? pero pues, no es lo mío, afortunadamente hay público para todos. esa ah, César Rostro, eh, este mes está llevando en su canal de YouTube una serie de entrevistas con gente muy importante, muy interesante, eh, ¿a qué hora son tus, tus transmisiones y este mes qué es especial? Pues es el, el mes del, del horror, entonces estamos invitando a gente eh, que nos platique experiencias de terror, ya estuvo... Julián Caballero estuvo este, eh, la señora de la puerta a lo desconocido, eh, va a venir la, la señora que es buenísima, platicando historias de fantasmas del aire, es súper buena. Eh, mañana tengo a un amigo que es este, que tiene una estación de radio, bueno, que trabaja en una estación de radio, eh, entrevistando a gente sobre historias de, de, de miedo, de lo paranormal. Entonces, como es el mes del Halloween, el mes de los rompes tengo muchos invitados de este de este corte y Oslac lo tengo el 31. Ya casi ah, no alcanzaba a meterlo, pero ya. ¿a qué, hora, ¿A qué hora es este? Ah, pero a las 10, tiempo de la Ciudad de México, a las 10 de la, de la noche quedan cordialmente invitados. Ahí ya, ya estuvo Santo Loret también. San, Santo Loret. El Santo Loret. O el... sea, pues a mí no me ibas a invitar, o sea, ya, ya tenía su agenda completa de octubre. Ya a mí no me iba a invitar a sus transmisiones. Mira, la, yo sé que luego, pues, como siempre estamos a la misma hora, <risa> asumí que te iba, te iba a ser complicado pero pues ya que hablamos, pues ya, ayer, ayer. ayer el... César, pues ni ¿sí modo que, ¿por qué o qué? Ya me sentí desplazado. No, pues también me habló ayer, este, John Misterio, no, es que Master no me invitaste, bueno le digo, vente, pero nada más salgo cinco minutos, ay no mames, ya, o sea, ¿qué <risa> Ahora, también me gusta darle oportunidad a la gente como, como Santo Moret, como Al GAP, como a, a varias personas que nadie, bueno si lo conocen, si ya son muy conocidos pero pues también creo que pues tienen algo que decir y que lo digan, hoy estuvo catulu TV el señor Carmelo con, con el horror cósmico sí güey, es buenísimo pero todos sabemos que es terror cósmico, o sea, claro. es algo que, que es nada más, son historias de terror que claro. no es investigación paranormal exactamente, bueno, están muy interesantes las transmisiones que está haciendo César todo el mes tiene un. Eh, cada día tiene un personaje especial para la transmisión. Eh, yo voy a estar hasta el 31, así que los esperamos en el canal de César el 31 de octubre, pero él los espera pues todas las noches eh, de, que quedan. Sí. A ver si aquí hay alguno de mis moderadores que dé el link. Ah, sí, póngale, póngale el link, por favor. Carla Carla dice: ¿Qué pasó con Melissa? ¿Habrá transmisión mañana? Sí, espero que Melissa pueda mañana, y si no, yo estoy aquí haciendo una transmisión. Quizá después de octubre, César, podamos emprender un, un, un programa tú y yo, ¿qué te parece de llamadas telefónicas y que la gente nos cuente sus historias? Va, ah, va, va que va. Este, y de hecho, Osla que yo ya hemos hecho también cosas fuera, eh. O sea, también este, no son tanto exploraciones porque es para mí una mamada, pero sí he hecho muchas canciones. Pues sí, porque pues hemos estado hemos estado en, en la calle, en el campo. La gente desacredita las investigaciones de escritorio, como las que luego hace Osla, porque dice, no, güey, es que ve para allá. No, en serio que no, Todo, toda la investigación que llega a una solución, es válida. ¿Sí? O sea, eh, desacreditar a, a las personas porque no van, o porque no vamos, se me hace mal. Un... Luego ni, te, ni lo conocen a uno y dicen, deberías de ir güey, ¿qué crees, ya fui, y no hay nada Entonces... sí, exacto, sí, la gente dice o piensa que uno no se ha metido a sus lugares, ah mira Evelyn Avilés ya puso ahí tu link de... gracias Evelyn ahí gracias. está para que la gente siga a hacer también te tenemos en TikTok, ¿no? estoy castigado ahorita también en Facebook, ¿qué hiciste? Eh, en TikTok puse un video de un cuate que que frustró un asalto, pensé que era, era buena idea ni siquiera hay tanta violencia, pero lo frustra. Y dije, Ay, es una buena noticia. Y Me lo quitaron y me dijeron, ya sabes qué pelas, hasta el 24. Y dije, no manches, güey, si el pinche doctor, el doctor Cacahuate este, se cogió un fulano ahí en vivo al, al, al psicólogo y ese güey no le dice nada. Y estuvo más violento. ¿Sí supiste de ese desmadre? No, no, no. No, se armó, o sea, un cuate de, de este, habló mal de otro, de un doctor, y el doctor, pues es muy... bien es muy bien visto, muy querido en el TikTok, pues, se fueron contra él todos los troles, como cuando a los lactacueras que le echaban tierra y pinches y pinches troles iban y te hacían el paro, bueno no eran sí. troles tú, antes, tú, antes, ya no, mucho, pero ya estaremos de regreso eh, y vamos a hacer cosas bien padres e interesantes con esto de la investigación paranormal, porque ya me cansó de que todos me dicen que ya no investigo, pero si investigo les mato a todos sus, sus ídolos Sí, hombre, eso es lo malo. <risa> y Mira, chico, hay vino, hay vino un problema bastante grande, Oslac, también, sí. amigos. Y, y eso, ya que, que preguntaban, eh, ahí está: eh, ¿eres amigo de, de la gente o, o lo vas a.? Va, si este amigo miente, ¿lo vas a, a denunciar? O sea, ¿vas a sacarlo? O sea, hay una, un compromiso muy cabrón con el público y con tus amigos. Exacto. ¿Tú qué dices, los amigos o el público? yo me voy con el público a mí siempre me han dicho oye ¿qué, el caso más conocido y con Josué yo no le creo es mi amigo hemos ido a muchas cosas hemos tenido un chingo de aventuras con, con Josué pero yo no le creo o sea no hay manera que a mí me, me convenza de su caso pero sí, él sí. también sí es que eh, sí lo, lo mejor es no cuando ya ves que alguien está haciendo algo falso que es tu amigo que es que es tu conocido etcétera es, es muy feo porque tienes que decidir y la verdad cualquiera de las dos cosas que decidas es lastimoso para ti pero siempre creo que la verdad debe de, de salir a flote y ser lo mejor porque pues si no te conviertes en eso y a dónde vas el prestigio, ese es lo difícil de ganarse en esta carrera habrá muchos investigadores, muchos exploradores pero no se han dado cuenta que el prestigio al final es lo que vale y eso para cuidarlo es muy difícil. Eh, a mí me pasó que, que la, la primera vez que, que fui a la, a la televisión invitado a desmentir un caso, ah. eso fue hace muchísimos años, ¿no? Eh, fue por el 2000, fue el caso de los del Orni de Nueva York, y fue en televisión, y fue en su, en su sección de Jaime. Y todo el mundo me decía, Jaime, traidor, que tú, que Jaime, que... A ver, güey, entonces quiere decir que, que si él miente, y porque tenemos una relación de trabajo... ¿Lo debo dejar mentir? O sea, ¿ustedes qué dicen? Yo en realidad no tenía una relación de trabajo con Jaime, él no me pagaba. Yo iba a sus programas porque me invitaban porque yo trabajaba en una revista. Y entonces invitaban a la revista y yo era el que asistía. Digo, no es que no considere Jaime chido. Si sí lo conoces ya, ¿no? Sí, sí. Y es chido, Jaime chido, güey. Pero igual, o sea, ¿qué antes pones? Y, y la gente luego te quiere ver peleando con ellos pero tampoco es así, no es como para que yo esté y chingue a Jaime, porque la gente dice ya déjalo, güey la gente piensa que estoy hablando de él todos los días y no es así ahorita vino por el, por el ejemplo que, que les estoy dando pero pues, yo en televisión le, le puse su hasta aquí a Jaime y pues ahí ahí empezó este desmadre y, y de hecho sentí bien feo cuando me dijeron qué pasa el escéptico <risas> yo, no, ¿qué, qué <risas> yo sí ¿Qué? creo güey que no. pase el escéptico. Que pase el escéptico, culero y todos. ¡Culero! nada no, no, es este, Y yo pues me sentí bien raro, pero después asumí que no es tan malo, ni es eh, lo peor de que, que puedes tener. Al contrario, es, es un buen, es un buen cargo si lo llevas con con buena, este, pues, con buen fin. Y así hay que trabajar sin creer, sino más bien investigar. Bueno, Rappuz. Bueno. O sea, pues, Muchísimas gracias por la invitación, me la pasé bien. <risa> ya que... Se va, tranquilo, <risa> que te despida. Trae... No, yo ya me voy. <risa> gracias por la invitación, nos vemos. Pues entonces, eh, luego vamos a platicar más con César, vamos a tener en otros programas si él, si él lo desea, porque pues como ya está viejito, pues se duerme ya temprano, entonces ya está guardando ahí sus... sus este no lo puedo dejar en mi. Aquí está mi cama, no lo puedo dejar ahí. Ya, ya. Algo, algo que eh, antes de irte, algo que le quieras decir a Santo Moret, César. Es que vaya a la escuela, que no tenga la. Que, que termine la primaria, güey. Termine la primaria, Santo Moret, para que. Para que ya no. No, aparecimos no, videos chidos el, el pinche Santo Moret, ¿eh? Una bruja que se le apareció atrás. Ay, ¿eh? Pero su actuación del pinche Santo Moret. Merece. Un Oscarito. Santo ah, andamoros. Ah, ese ese pinche oscarito porque hasta hasta grita así. ¡Ay! Entonces, ¿Qué es eso? La bruja. No, dice, soy yo que estoy, que me dio miedo la bruja. Se subió una bruja al, al carro. ¿Sí? Se, ve ahí, se ve ahí que está una persona atrás del carro. Voy a ver esos videos de Santo Moret. Muy bien, César, pues te agradezco la invitación, que ya es noche, que ya te robé parte de tu sueño. Pero... Ah. Nos vemos ahí el 31 en tu canal. Mientras tanto, gente, ya saben, las transmisiones de César a las 10 de la noche pueden ir a verlo con diferentes invitados. Y les agradezco los superchats, los likes allá en YouNow, toda la gente que está regresando a estas transmisiones también. Vamos a estar eh, teniendo aquí invitados junto con Melisa o a veces yo solo, o a veces Melisa sola también en su canal hará transmisiones. Así que les agradezco mucho a todos. Un abrazo a Santo Moret. A Vero, a Anaela Price, a Carlos, a Luis Fernando, ¿alguien que le quiera mandar un saludo, César? Ya, no todos los que están aquí, la verdad son buena onda. Muchísimas <risas> gracias por estar aquí. Pásenla bien. Luego hablamos de otros temas, César, muchas gracias. Tú dices, gracias. bye. Bye, descansen todos.